Ninyalu gulu chepi, iftere mabiru, ninyalu konyogi, kini mabiru. Mm -hmm. A, nitire paru mwukumu, gandamupugropogreni, ina chiliku mjago maa kanitire papu, jitenye dhereo akumara, degoyombulu, to bedo, ninyo iuoko akumara nguwezi niendi, emomyo jimati, jimati ninyo uoko akumara gombulu. Nibeni maini wachimadiyaru? Mwakadwani okay, mandawa, uh -huh. apakra. Uh -huh. uh -huh. uh -huh los nosan la yo que ni chiqui yo no a veces ni quiero bolomengue yo luego bolomengue que que de de cuando yo me que no me digan que no me donjo, a no me entonces formas 34 a's negi loco loco entonces que <inaudible> loco cura mawa pein vitigo mago malu malo cuando mago huru cura mangaí me va a hacer nuevo todo mano chileno no cayó todo toca yo vano hacer demo con bolu mangaí to cura mawa idaicaout ida irromoico tiene ya coche to el mawa to cura chico Aonders tuora a buscar cómo Con tantas pensades que aún no yelled as son Se le fais a des yo o quiente compute un mal неё éb cherry cosa yo aplicado En un padre, le pretenidor a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 Maa ndiyo Timuriki, ndema Uganda matota, nyikuwara mugia juangwa, sawe magi, nitire magu, nitire girema, maga, jisasi, keno nitire kitendi magu midekre. Gekorka kori, Uganda, mariju kanyanamo. Onegobe nete maa ngoko chupulichu makini? Moko anguana rwa kukwara nijoturua. Kumu kumanyo ugetema, marunganyo ni yiyeru kukwa kanyo ni wakwagi. Umiyokwara kusenyo kukwa yambu cada mañana yo manjucho ne un yo de mucau, sanduge, cosa y yo de veiga e de go bulu kisi y yo me acuerdo con de la mano. ¿Qué lo Que que se ve, no que no se ve, que no y Que no no yo me voy a hacer un video. Yo me voy a hacer un video. Yo no me voy a me un ¿Qué es se ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es si no lo tienes, no tienes que decir que que decir que no tienes que decir que no tienes que que nata tangata de pari, de que yo le digo a la que no voy a ver. A mi que ya como yo chane sé, yo no sé si me voy a decir no con si no a decir que no que no sé si me voy a decir que no no sé si me que no sé si me voy no yo me lo cruzé en que iba a que y a a y el hombre es el que está en el mundo. El hombre que en que está en es el que está en el mundo. El el que es que el que Jakomki wachawachmani, Uganda maju kanya na mkinyu Bedeudi, tuwangi ber ni ching sabato niti jogo madiro ching sabato niti rejogo madhi ya Rus, ching sabato niti jogo madhi ya Ik, katago Ritimogik na Jogo Mano Nindo. E Chendugie ki hibe kinyo ninda eba adikikoso umakito nyalodimbele? Alikima ngeyo ni to kuche togibidewa ni ngani di e, kanisa. Y no y bueno, Sabato bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y ya hablé que que hablé con los que hablé con los que hablé con los que que que hablé con los que que hablé con los que hablé con los que hablé con los que no con los que con que que que que que que ¿no? me dará, ya iré. que que que le Que Geng hoge, como lo yo me ando a hacer de llevar que cubo que yu apil, Samo, yo hermano de cubo mangueo kaká, salió irado Coponi, que brolando uru kaká presidente, Nasa brogo way forward de kaká, ino Nasa, next move mar Nasa,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 ya no que yo que que que no que decir que no hay que no que decir que no hay que decir que que decir que no hay que decir que que no hay que decir que que que o ah va qué pasa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no, yo yo libros, o estos libros, o estos libros, o estos libros, que estos libros, a estos libros, o estos libros, o estos libros, o estos libros, o estos libros, o estos libros, o estos libros, o que libros, o estos libros, de estos libros, o estos libros, o estos libros, o estos libros,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 en mi uh, branch marbungi, de parlamentary party, entonces en mi branch maro, mar resistance, uh, pero team yo voy a hacer un A ver, yo voy a hacer -like... a un de a hacer un chaleco un que narama, o amganu NASA, te haré que lakini jana un chaguzi, la que me, ya no culipona un chaguzi, ambae, yo no me fui en la IBC, una vez es magico uso, lapda, chiguli ya ya. Es es de, ya lemba yo le faneke ya no hay de, he de cuan cura mahoni, el ya con que mambu yo el jubile.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 luego acudan por Habari vituoni Wanasema se Hapa con Vano el aquí Bomet Neri a watu de Sabini ya yo soy el señor de la Comisión de Salud, el señor de la Comisión de Salud, el señor de a Comisión de Salud, el señor de la Comisión de Salud, el de el señor de la de sio naona viongozi wanalaruka yeah. hapa na pale kusema tumepata kura nyingi lakini watu waliona karuninge wale ki dhiri waongo jitende kwa hivyo mimi natoa shukrani kwa Kenya wote kwa kuwaketiia mtu wetu na kusosia mtuguzi jana na kukanya mbani wengi uh, hiyo inaonyesha kwamba Kenya hawana imani na jubile kama Uhuru Kenyatta angekuwa kiongozi Mungwana angefanya vile viongozi katika demokrasia zingine ufanya ukitisha uchaguzi namna hii alafu upata hibu vile ilikuwa namna hii wewe mwenyewe unajiondoa unaji uzuri fanyike kule Japan kule Australia hata nganoereza naona bana Cameroon ¿Es la cura ya maoni ya el Brexit? ¿Es la anguila? ¿Es la na ¿Es la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es ya anguila? ¿Es la la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es la anguila? ¿Es la Hii ni ubagusi, IBC inabagua watu wetu wa Nyanza. Na sio nyanzo pagaya wanaka unasema atu niluo nyanzo Awezo uh, ngeju ya pande ya Korea, pande ya Kisi Hii ni ubaguzi ya kikabila, didhi ya kabila ya wajaluo Mimini ngependa kwa ambia wana wajaluo ni wa Kenya Sio sawa, manake, kura haikupigwa behiga, haikupigwa bosia el grupo de Kakamega, Bungoma, Kisii, Namira, Kueleu Kambari, Kueleu Pwani, hasta Nairobi hasta, así muchos archivos que hago el grupo. Sólo que como, ni que na kuondoa vifaa vya na cura, la La kwa watu wetu wanyanza, wa Jaloo mimi ningependa kuwashauri kesho wasitoke wasi, wasi, wasi, wasi nyumba nje na kwamba jamaa wanakuja na mpango mbaya ya kuleta madhara kwa watu wetu mimi ningependa kumwiza watu wetu wasitoke wasi nje in nyumba yao vijana wasitoke wataendani tiari ulimengu inajua unajua msimamo wao se han obtenido o su propio perdón sociedad. Aunque hoy tengo. a no mwende leo wetu tulisema ati ambayo taundwa baada ya hii sarakasi Hatakuwa serikali haladi na hivyo tumesema katiba yetu nasema ikiwa kama serikali ina ime, ime kashifu na kuvunja katiba wa Kenya wana uwezo ya kujitokeza na kutetea katiba ni fungu la kwanza ya katiba hitu. Kwa sisi na wakati imewadia sasa. Kwa Kenya kujitokeza kwa wengi zaidi kutetea katiba yetu. Na sisi zilizotuko uhuru kutoheshimu amri yote hii serikali. Mbaya tawondwa na huruki kinyata. na kuna njia mingi vile ninasema ya kuwapaka. Atapaka kama mbwehebika Amemadilika, amekua kama paka mwitu, huu oh, wow. na kuna njia mingi, naweza waka tia kisu, naweza waka nyonga na kamba, naweza kuweka ndani ya gunia, mafunike hii, naweza waka tubita kwenye uh, mtu au kwenye ziwa. Kwa hivyo, uh, tulisema hii paka tutatua, tuta na kuna mingi. Si se tocó el tema de la vida, la cuenca de la la vida, hay también gizardi, no animado y esto, confanos no hacen casem a mis niños flan, la, la, a la, la, la, la, la, la, es el tema que se te flan, es flan, es flan, si tú pones la sila, tú que fanya ya venía eh, a na labda ¿a ya Aquí hay un ataque de mukati. Aquí hay un ataque de que y de mukati. Si hay un ataque de mukati, hay un ataque un de mukati. de un ataque de mukati. Hay un y Kenya, the People's Assembly, the People's Constituent Assembly, to the dance. But I want to talk about the Kenya. to to to ni rais sana bana kureta fududatu masai ni roje mimi najua tulifanya hiyo itakuwa ichukua wiki moja au siku tatu tutakuwa ni upata hiyo yote na tutafanya kura ya maoni alafu tuta mabadiliko na tutafanya uchaguzi mara moja ndio shukrani kwa yakob wao na saildo kinga mbaya muzunguza wakati zoezi la kuhesabu kura linaendelea Je kumpenzo maromogiika, ena kuteve kwa da watch manager wingu njoo mmochalo, ni ubila mirwai, ni udinu ni eoda, achil kumpaera mara nasa, ma ena eh, Jimmy Wanjigi, ena ni ubilota miwok. Eh hey, oh, mara ena dira, ni nika na ni ubila ni eoda Jimmy Wanjigi, na dini manda nguma kumataimbe. Jim Manjigui, ese <tose> perro que <tose> acosté al Yocorde. que se de Campaign. de que no no, no, canal de no yo que me acuerdo no sego yo que más no que un como un de que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 yo lo James Orengo nos ha dicho, muy order, Maneta a estar no de que Mark Wanjigi. cuando cada día hemos cobrado ni, ni la tu que Debe de otro. no, a voy a decir que a a a a a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama. Pero no me hago un no me hago un tema. No me no No me No tiene hago No No no me Enteres algún de que soy es un hijita mijuntaba A mal detention a una culpa de otros Antes No una فيッ se ha vado**** Para el retiempo Cuando est lectneo De yo no puedo que voy a que a que me que que a que a twenty public order act de fuku eh yo payment demonstration authority act ni viyani angoteni wa golu dogite moke lori gidot bachie o mewanwa cheni serikal mar uhuru giruto ni an serikal madwa ke lo lojona jone maraj mchelewa ne marnyaa ma chonchi <muchin> eh eh mugi <muchin> yakom <muchin> benitire ranyisi ne tok ka jatenda jubli uhuru kenyata ose chamo mumama koro ni me no sé qué es lo que es. No sé qué que es. No sé qué es lo que es. No sé qué es lo que es. No sé que es. No sé que el ringo va lo dicho a no que te los corre muy dije ni ya casi veía bar que no los Tan toca ya de humble. Como un tieni, ¿cuál doa en la cabadora? ¿Qué más doa? ¿Qué más? ¿Qué más? que más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? grie ni wallo yo la Comisión no sé si me voy a decir que cura como como, decir que me voy a que a me o tú amo mucho. Di no te amo ni te no a fin y a fi, o tuve la Kenya? Kenya? ni voy no cada comentario me alurí que lo cayamos no deba ver, no Me de no Me eso no que no no que no no que no no que no no Me no no y el oculto que mano mano mukung bueno arriba enojar mi me lo único rapción de a calor aquí el como yo yo que yo value money, Eso yo me quiero, yo me compro yo me tiro que seca, yo me te lo que te digo, me compro los suplías, me me digo esto, ¿qué me quiero Yo quiero me como en el caso de los supply GMO. All this, give, give, Come give, Money and give effects. If you meet that time, Makanya, somebody. Oganda major Kananam Koka lukumemajala mwachoni pinj podni gigeno. Enadidama kene ni ni so Uganda wa. oganda majuluni gigokura mudongiwe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 no tiene como yo no la Y Lodge, a No se puede ir No se puede ir No se puede ir No No ok entonces cuando uno se acuesta no a yo a yo hay que yo me si y you me duvong que mate no no que a ni sham election. ni no a tirar manu jo al jazeera jo bbc jo cnn nyo. va mm? uh, Chilmeny. y si yo tu remundo, no, I de y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 si no, ya cojo, cuando lo voy a tocar. Sonny, cuando cuando te vivo, cuando te vivo, cuando te vivo, cuando cuando Y te vivo, te vivo, te mano mi yo veo bajo, pero que bid veo muchísimo ni con debo maglutar bolu, cada como no maneo que en la gimana de temore, yo dije manioro ma geniano ni yo ma de ma genialo gango godo bech ma cora gimendi que eri gimma genialo mi sonico rodi chumakin chingue genialo belo mupogo de di chumanyo. No, yo yo yo tu no no que yo no puedo que no puedo decir que no puedo que no que no puedo que no que no que no se que no Cuando que es el lugar donde el lugar el lugar el lugar donde se encuentra el lugar donde se encuentra donde se encuentra se encuentra el lugar donde se el lugar donde se encuentra el lugar no me no me mueves. ¿No me mueves? ¿No me mueves? ¿No me ¿No me mueves? ¿No me mueves? ¿No me mueves? ¿No me mueves? ¿No ¿No ¿No me ¿No ¿No ¿No no sé si me makane a decir que no sé si me no sé no sé que no que no sé si que no sé que no que no que que no no se puede hacer. No hay que no que nada pero, <tose> como